¿Os imagináis a un agricultor labrando en silla de ruedas? Desde nuestra cooperativa Diversidad Agrofuncional creemos que esto es posible. El vuelco del tractor es el accidente laboral más frecuente en el entorno agrícola. Se estima que el 65% de los accidentados fallecen, mientras que el resto sufren hemiplegias. Estos agricultores o jardineros, una vez rehabilitados, pueden volver a realizar labores, ya sea podar o utilizar su propia silla de ruedas para labrar el campo. ...así como azadas u otro tipo de aperos agrícolas adaptados y económicos. Se trata de un nicho de mercado en auge, sobre todo en Inglaterra... ...y con previsiones de que se extienda al resto de la Unión Europea... ...debido a los incentivos de la PAC, la Política Agraria Común, ...así como debido al aumento de la longevidad y calidad de vida. Nuestro grupo de trabajo es multidisciplinar. Está compuesto de técnicos agrícolas, trabajadores sociales, ortopedas... ...y profesionales administrativos de la exportación... En la Vega Baja de Segura contamos con oficinas, talleres y almacenes, así como un terreno agrícola, donde se realizan cursos de capacitación para nuevos usuarios. Hemos de destacar que nuestra propuesta de valor tiene dos ejes, alta calidad a unos precios competitivos y asesoramiento técnico. Trabajamos en colaboración con el Centro Estatal de Ayudas Técnicas y participamos en ferias nacionales e internacionales del sector. Si tiene alguna consulta que realizar, puede contactarnos en nuestra página web donde prestamos atención personalizada, y detallamos las características de cada adaptación. También podrá encontrar videotutoriales. Además, si usted es usuario de nuestros productos, podrá participar en un foro, con el fin de crear una red de usuarios que compartan sus experiencias exponiendo reclamaciones de forma que haya un feedback, a través de vuestras aportaciones. Así podemos ofrecerles un mejor servicio. Queremos que nuestro lema se haga eco en la sociedad. Los agricultores son capaces, solo que trabajan en un entorno agrícola discapacitado. Desde Agrodiversidad Funcional nos esforzamos para conseguir reducir progresivamente esa brecha de accesibilidad. Contigo lo conseguiremos.